Señor presidente, muchas gracias. Señorías. A ver, ante todo, quisiera dar las gracias y agradecer a, a, a todos los grupos parlamentarios pues, el apoyo masivo gracias al Partido Popular, gracias al senador del Partido Popular por preocuparse en, de este asunto tan delicado y tan desgraciado para muchas familias. También quiero agradecer el apoyo recibido pues, por el resto de las, de las fuerzas de, este, de esta cámara. Entendemos que es un tema que vale la pena, como dice en eso, raramente estaremos de acuerdo, pero estamos de acuerdo con el Grupo Popular en ese sentido, en que es un, grupo, es un asunto que hay que tratar a nivel de Estado y no empequeñecer el problema, porque el problema es grande y hay que buscar una solución que abarque todo el problema y no mirarlo desde un punto de vista troceado o parcial de comunidades. Dicho esto, no todo van a ser alabanzas. Eh, tengo que hacer ciertas críticas, porque si estamos aquí hablando de esta moción es porque se han actuado, se han efectuado acuerdos, eh, convenios, eh, ha habido una, una comisión eh, que, como han dicho aquí el resto de senadores, que aprobó una serie de medidas pues que no se han cumplido que no se han cumplido y por eso estamos aquí. Eh, es importante, además, que tengamos en cuenta la gravedad de estos hechos con cifras, porque creo que tampoco la gente que nos pueda escuchar o la, o la gente, o en general todos nosotros, por lo menos yo, no he sido consciente de lo que es el problema hasta que no he visto y lo he traducido en números. ¿no? Entonces hemos visto que en el año 2015, solamente en el año 2015, se produjeron 24.995 denuncias por desapariciones, que se dice pronto, de las cuales se han resuelto muchísimas, en realidad 24.088, pero quedando unas 800 o 900 eh, desapariciones aún por resolver del 2015. En 2016, a 2 de septiembre, había 1.200 1.270 búsquedas activas en España. Eh, de estas búsquedas activas activas eh, conocemos naturalmente las más mediáticas, como el desgraciado caso de Diana Kerr o de pues, niños, adolescentes, pues que generan esa inquietud por parte de los medios. Pero hay muchos más casos, muchísimos más casos. Incluso al estudiar este asunto me llamó la atención que existe un caso del año 77, de un niño que desaparece en el, a los 15 años de edad, en el año 77, y que hoy en día no se sabe nada de esta persona. Tendría 50 y pico de años. Por tanto, esto nos da una idea de la gravedad y la importancia de este asunto. También, según el registro de la Fundación Europea de Personas Desaparecidas, eh, quién sabe dónde, Global, en este momento hay 84 desapariciones de alto riesgo, es decir, riesgo que conlleva para la vida y la integridad física de la persona desaparecida. Eh, existen 2.269 expedientes sin resolver en todo el periodo 2010 a 2014. Eh, nos llama la atención también, y es una enmienda que consideramos muy apropiada que se haya podido, que se haya adicionado y se haya aceptado y transaccionado por parte del Partido Popular, eh, que han, desaparecen al año un número mayor de, de personas de mayores de 70 años que de jóvenes, que de adolescentes. Es un dato a tener en cuenta. Eh, y Además, de estos, de estos porcentajes de mayores de 70 años que desaparecen, Ahí eh, Se recuperan en estado bueno, en un, en un porcentaje muy inferior a los jóvenes que aparecen o que se recuperan. Y esta desaparición nos tiene que preocupar, porque no solamente hablemos de Alzheimer o de enfermedades propias de la edad, estamos hablando de que estas desapariciones, y además, si las, también las ponemos en, en, en consonancia con la, con la comunidad autónoma, de dónde son, provienen y, y, y aunan el problema a lo que es la situación de pobreza, a la carencia social. Los ancianos viven solos, tienen frío, salen de sus casas, se desorientan, se pierden. Y Es un tema a tener en cuenta. Habría que analizar, como dice la, la, la moción, la casuística de los casos de personas desaparecidas de mayores de 70 años, para darnos una idea del porqué. Porque estoy segura que solamente debido a motivos mentales o, o, o médicos o seniles no es. Por tanto, apoyamos la moción del Partido Popular, estamos de acuerdo con ellas. Decir, decirles que estaremos muy expectantes en unos meses, le daremos un tiempo prudencial Vaya para ver. Señoría. Sí, señoría, termino en mi segundo. Eh, daremos ese tiempo prudencial porque entendemos que se pueden hacer aún más cosas, pero veremos si solamente recuperamos a una persona habrá valido la pena este debate. Y si no, propondremos las medidas que procedan para erradicar este grave problema. Muchas gracias, señorías. gracias.